Es complicado decir por dónde, pero yo advierto que hay una circunstancia fundamental y es la prevención, primera y cuesta. Es decir, el Estado tiene que tener un enorme arco de actividades de orden preventiva. Un dispositivo fundamental dentro del orden preventivo es lo que en Argentina llamamos la ESI, Educación Sexual Integral. Esto es fundamental. Y la verdad que la aplicación de la ESI debería estar por ley en la Argentina y no se cumple definitivamente. Ahora va a haber un ímpetu aplicativo grande eh, con la nueva gestión política gubernamental. Entonces esto es, es, es, es eh, elemental. Uh, de elemental urgencia y desde luego eh, yo creo que el estado tiene que contribuir fuertemente a insisto en eh, tener un sistema de premios y castigos eh, en el mercado laboral. ¿eh? El, el estado puede atender perfectamente con lo que serían mecanismos fiscales, ¿no? la idea de que en, un, en empresas determinadas que se disponen por ejemplo a emplear más mujeres y personas trans porque no nos podemos olvidar que la circunstancia de las personas trans eh, está todavía tramitada en un subderecho grave. Bueno, en fin, esa empresa puede tener eh, un tipo de eh, situación que la beneficie, por ejemplo, eh, menos gravámenes. ¿no? Es decir, el Estado tiene mucho para imaginar respecto de cómo eh, intervenir en, en el mercado laboral, que de lejos... Eh, sabemos perfectamente no está llevado por una mano invisible es la mano visible patriarcal la que dirige las riendas del mercado entonces estas son medidas para mí urgentes, ¿no? es decir la prevención eh, primero escolar eh, la ESI que tiene que estar eh, absolutamente insisto es la educación sexual integral y eh, medidas como incorporar las eh, eh, perspectivas de género en el mercado laboral de manera muy muy urgente para mejorar la vida a las propias mujeres que sobre todo en los sectores populares en sectores populares no solo ...porque nosotros tenemos también algunos sectores de alta calificación... ...con graves problemas en el mercado, por ejemplo, ingenieras de petróleo... ...por ejemplo, ingenieras civiles, entonces allí es donde hay que actuar fuertemente... ...e insisto, eh, el cupo trans es inexorable que se admita eh, en el propio Estado... Estas son urgencias, desde ya eh, podríamos decir que en América Latina hay problemas de accesibilidad a los servicios de salud, no es el caso, felizmente, no es lo más grave que tienen por lo menos los centros urbanos, ni de Chile, ni de Argentina. Sí hay una experiencia de dificultades graves a medida que nos alejamos de los centros urbanos. ¿eh? Pero bueno, y sobre todo creo que lo, urgente, lo más urgente de todo... Es que todas las mujeres sepan en cada país cuáles son sus derechos. Eh, falta información sobre eso. Eh. Todo y cualquier lugar, cualquier repartición pública, debería tener el orden inscripto: eh, eh, cuál es el orden de los derechos de las mujeres. Eh. El orden de los riesgos, eh, eh, digamos, Lamentablemente se acumula por la, la, las labilidades asociadas. ¿eh? La condición femenina, ser migrante, ser pobre, ser de una etnia no blanca. Todo eso da una lamentable performatividad eh, en lo que serían las, las secuencias para el reconocimiento. estar en peores condiciones esas mujeres para el reconocimiento. En fin, eh, debería haber también una mirada muy atenta del Estado para ver cómo está la situación particular de determinados grupos eh, de mujeres. Y no me escapa que eh, las mujeres migrantes están en una zona de riesgo muy muy elevada. Eh, ningún orden gravitante eh, de la vida social se priva de valores patriarcales. La ciencia eh, es una experiencia en donde hay una, yo diría, una larga consecución de eh, valores, atributos, conductas, mentalidades patriarcales. Bueno. Eh, hay que, insisto en algo, hay que darse cuenta y cada institución debe eh, interponer eh, un nuevo factoreo. ¿Mm? Tiene que haber una contemplación particular de cómo están los grados discriminantes de las mujeres hay muchísimas mujeres en áreas eh, como, por ejemplo, biología, biología acá en Chile también, en Argentina. Biología es en el mundo, ¿Mm? eh, bueno, es eh, biología en todas sus especialidades y no apenas en las biologías taxonómicas y demás. ¿no? Biología molecular también. Es, ha sido muy atractiva para las mujeres. Bueno, sí está lleno de mujeres, pero la pauta de la, digamos del, del no llegar al mismo nivel que los varones es también universal. Las instituciones tienen que darse cuenta y tienen que promover acciones en relación a la evaluación racionales. ¿eh? Tienen que ten, la, la evaluación tiene que tener un curso racional, eh, interpretar que una, la vida femenina no es la vida, eh, no es la misma idéntica vida del varón que se desempeña en las ciencias. ¿eh? Eh, las científicas hacen exactamente lo mismo que todas las mujeres. Esto es, hay un imperativo normativo general que deben procrear, cuidar a los hijos, hacer las tareas fundamentales del hogar. Bueno, es cierto, necesitamos una gran revolución doméstica. Los varones que acompañan a las científicas deben hacer su revolución doméstica. Ideal sería que todos los varones participaran de esa revolución doméstica, pero bueno, pero las instituciones de ciencia y tecnología deben estar muy atentas para, eh, inclusive, medidas de acción positiva si fuera la cuestión. <risa>